Guaitala, los valores, ese gran temazo que nos encanta en Guaitala. El problema con los valores es que si nos despistamos, se nos llena la boca con ellos, pero luego no siempre los aplicamos. ¿Cómo podemos pasar los valores del papel a la realidad? En primer lugar, obvio, seleccionándolos y ordenándolos. Ese ya es un trabajazo. El problema es que mucha gente se queda aquí. Lo que toca ahora es trasladar los valores en acciones. Tienen mucha más potencia que yo haga algo divertido que no decirte que uno de los valores de Guaitala es la diversión. Por eso, para este trabajo, el valor más importante que debe guiarte es la coherencia. Así que te animo a que cojas papel y lápiz y hagas una selección y un orden de tus cinco principales valores y que concretes acciones que te sirvan para trasladar esos valores a tu audiencia. Si quieres profundizar, como siempre, descárgate el audio que vas a encontrar en la descripción porque te vamos a explicar paso a paso un ejercicio esclarecedor para pasar tus valores a acciones.